porque el sistema de legitimación activa para anular cosas que son intolerables en muchas ocasiones es público y con un coste muy pequeño se pueden conseguir grandes cosas, no nos olvidemos de esto y además genera un efecto de feedback porque aquí vamos a hablar de cómo generar contenidos y voy deprisa porque yo no sé si Alfredo ya me va a mirar como en la cara cómo generar contenidos para Twitter porque Twitter está vacío hay que llenarlo y no valen las consignas y lo he resumido en 10 puntos y los que yo he considerado más importantes, hay muchos más desde mi punto de vista. He intentado sistematizar una cosa que digamos venía haciendo de forma inconsciente en unos puntos. Por si esto puede ser útil para alguien, eh, me parece que tenemos que intentar si alguna experiencia ha podido servir para algo transmitirla a otros para ver si les puede ayudar en su lucha. Nosotros tenemos la nuestra, otros tienen la suya, que puede ser útil. Por eso precisamente eh, José Muelas y yo eh, coordinamos este seminario. Bien. No bastan las consignas, hay que buscar contenidos. Y los contenidos se hacen, según, desde mi punto de vista, por 10 puntos. Primero, generar noticias en la calle. En la calle, calle. Lo saben los de Greenpeace, que no quieren parar un barco. Quieren una foto de cómo intentan parar un barco. Nosotros no nos vamos a, hacer a, parar, nos vamos a ir a parar un barco, ni vamos a hacer como los de Femen, que se quitan la camiseta. Pero hay aquí un señor de Burgos que se fue, cuando el día que fue Gallardón, y se puso la toga y se puso de espaldas, hicimos una foto. Y la foto de los abogados de Burgos de espaldas está en internet. Y hay aquí una señora y más de una de Barcelona, que lo que hicieron el día que fue Gallardón allí, es sacar una pancarta enorme que está ahí... ¿Eh? que está ahí, y no les dejaron ni acercarse, pero está la foto, y la tuiteamos, y se generó el contenido, el señor Gallardón ha salido por la puerta de atrás porque no se ha atrevido a estar delante, y ver la cara de los abogados que le reprochan los ataques a la ciudadanía. Aquí está la pancarta. <risa> Hemos sustituido Gallardón por Catalá. <risa> <risa> Nuestra compañera eh, Esther Lorente, a José Muelas lo conocéis de sobra. Bien, generar noticias en la calle. Generar noticias por la vía de hablar con los periodistas. Con la famosa teoría de los seis pasos, que unos dicen que son seis, otros que son cinco, no lo sé. Se puede conocer a cualquiera. Basta tirar un poco del hilo y finalmente el primo del sobrino del vecino es periodista. Y se puede hablar con él y se le puede contar el caso, una foto del afectado. La foto del afectado genera una noticia que genera una URL que se puede tuitear. Es importante, pero por favor, seriedad, no se puede hacer de cualquier manera contando cosas que son falsas, porque eso finalmente es contraproducente. Técnica 3. Generar noticias por la vía de que los políticos hagan preguntas parlamentarias en las Cortes, en el Parlamento Europeo, en los parlamentos autonómicos, o en, eh, planteen mociones en ayuntamiento, todas esas técnicas se han hecho aquí. Eh, Esther Miau, se llamaba en Twitter, <ríe> eh, consiguió preguntas parlamentarias en el Parlamento Europeo. José Muelas ha conseguido mociones de ayuntamiento. Y quien más, que menos aquí ha conseguido todo eso. Y de cada vez, eso daba lugar a una noticia en un periódico que a su vez era tuiteado en Internet. Generamos contenidos. Técnica 4. Generar noticia por la vía de conseguir que entidades y asociaciones expresen su preocupación por el tema. Eso significa que hay que coger el teléfono y el mail. Y hablar con la asociación de no sé qué, mira qué está pasando esto, no sé qué, no sé cuántos, por favor, haz un comunicado de prensa. Alguien lo cuelga, lo pone en su página web y nosotros ya tenemos un URL. La asociación de no sé qué, no sé cuántos expresa su preocupación sobre no sé cuántos. Ya está, una noticia más. Técnica 5. Generar noticias por vía de efectuar peticiones ante el defensor del pueblo. El defensor del pueblo puede ser el estatal o los autonómicos, donde los hay. El defensor del pueblo es un adorno jurídico, lo he dicho muchas veces. Pero no quiere decir que no tenga una función constitucional, que es la de interponer recursos de inconstitucionalidad. Y si no lo hace, hay que pedirle que lo haga. Y si no, hay que decir que no lo ha hecho. Y más aún, el defensor del pueblo es el gran observatorio jurídico, porque hay una cosa que sí hacen siempre. El, tribunal, el, el defensor del pueblo puede estar en ese despacho tan bonito que tiene y que conozco personalmente con una compañera que está aquí, que es Elena Sanz de Jubera, que vino, ¿está ahí? Que vino conmigo, o yo fui con ella o fuimos las dos juntas <risa> con otras dos compañeras a pedirle las primeras que recurrieran al Tribunal Constitucional, las tasas judiciales, cosa que no hizo y ya nos hemos encargado de decir, mire, no lo hizo, luego nuestras instituciones están fracasando, tenemos obligación de decir que las instituciones están fracasando. Bien. Y entonces eh, nuestra petición y las 2.500 o 7.500 más que hubo no han dado lugar a nada, pero han dado lugar a una lista en la, una estadística anual. En la estadística anual sale que en materia de tasas judiciales ha habido no sé cuántas quejas, porque os tiene que quedar claro una cosa, porque a mí me ha quedado clarísimo a estas alturas. No es ya que el que no llora no mama, es que el que no llora no existe. Esto es lo básico más básico. Lo que no se difunde... No existe. Por tanto, hay que visibilizarlo. Os estoy diciendo las técnicas que nosotros concretamente hemos utilizado. Bien, técnicas ahí, los juzgados dado que muchas veces existen vías para conseguir eh, resoluciones judiciales, hay que, hay que hacerlas, hay que informarse eh, y en algunos casos será posible y otras veces no. Pero en los casos en que sea posible hay que intentarlo siempre, porque una cosa que se pueda parar en los juzgados no debemos dejarla en manos de los políticos. Entonces los juzgados tienen vías en ciertos casos para conseguir que se anule lo que sea, me da igual y hay que intentarlo. Ahí tenemos el caso de la querella Bárcenas, ahí tenemos el caso de eh, los asuntos de Bankia. Eh, eso además genera un efecto feedback, porque claro, después se puede decir, el juzgado ha dicho no sé qué, ya tenemos otra noticia generada. Técnica 7. Los estudios serios, aunque sean de contenido divulgativo, y aquí tengo que referirme a blogs y siento mucho tener que hablar de los míos. Eh... Twitter es efímero, los mensajes desaparecen, ni siquiera llegan, ni siquiera llegan, pero incluso cuando llegan, nadie está conectado 24 horas, nadie tiene la posibilidad de leer 3.000 mensajes diarios. ¿Quién puede hacer eso? No lo puede hacer nadie. Entonces, entendiendo además que ni siquiera se descargan y Twitter es efímero, hay que buscar un sitio donde la información esté recopilada, donde esté estructurada, donde haya enlaces y documentos de forma seria. Y que además, del Twitter al blog y del blog al Twitter, es decir, eh, mire, usted sígame en el Twitter, mire, si usted quiere más información, está aquí. Y además que cualquiera que busque en internet lo encuentre y le sea útil. Por tanto, eh, blogs de opinión puede estar muy bien, estupendo, pero quizá lo fundamental es, desde mi punto de vista, blogs de información. Es decir, donde vengan los datos que nadie pueda discutir. Porque a la gente hay que darle información, si no, no puede decir. Técnica, ocho, y voy acabando. Los desmentidos. Los medios de comunicación, Twitter incluido, hacen constantemente, no solo omitir información importante, sino ponerla falseada. Eso significa que de alguna manera hay que conseguir que la última palabra no sea del que está diciendo el dato falso. Aunque seamos mucho más, mucho, la, siempre se habla de David contra Goliat. Esto no tiene comparación de David contra Goliat. Somos muchísimo menos que, que David y Goliat es enorme. Somos nada contra una cosa muy poderosa, pero podemos fastidiar. Josep Hubert, en una charla que dio, eh, mencionaba un chiste de Mafalda, que me gusta muchísimo. Dice los, el chiste de Mafalda, eh, bueno, de Quino, porque se no era de Mafalda, dice, eh, eh, venía a decir más o menos, que nosotros, el mosquito no puede parar la locomotora, pero puede sacar ronchas al maquinista. Nosotros vamos a sacar ronchas al maquinista y a base de mucha roncha a lo mejor paramos algo. Bien, los desmentidos. Hay que hacer una labor de detección de información y si en el blog tal han dicho que las tasas judiciales son no sé qué, alguien tiene que detectar esa información y mandar una carta al director, un mensaje de rectificación, un lo que sea. Y si no dejan que se publique decir no me han dejado rectificar esto. Eso genera a su vez información, porque no puede ser que haya una noticia que no sea tal noticia, sino nota de prensa y que quede como última palabra. Eso no puede ser, porque finalmente llega alguien a buscar y lo que queda es eso, no nuestro Twitter, queda eso. Técnica 9, la detección de información, porque todo esto significa que hay que detectar información. ¿Cómo se detecta información? Pues desde dos puntos de vista, primero con formación y después con información. No se puede detectar información si no se sabe de qué se está hablando. Un activista que sea muy voluntarioso y quiera decir algo, lo que sea, desmentidos, y no tenga la información suficiente para dar los datos técnicos, finalmente eso no sirve para mucho. Servirá para la consigna, que eso es utilísimo, insisto, utilísimo, utilísimo. Y de hecho, el trending topic que tenemos esta noche va por, ese, por esa vía, pero no es la única. Y hay que entonces detectar información poniendo redes por todas partes y llegar hasta el final en eh, la difusión en un drive, por ejemplo, o en un blog que sea privado entre el grupo de activistas, cualquier sistema que permita consultar qué es lo que hay que decir y moverse en redes para detectarlo, sabiendo que si seguimos a más de 120 cuentas, así a ojo, según mis cálculos, la información de Twitter no nos llegará solo por mensajes, habrá que buscarla aparte. ¿vale? Y técnica 10, y aquí. Acabo. Finalmente el trending topic. Es una técnica de la que no se debe abusar, que requiere una preparación muy estricta. Nosotros nos lo tomamos muy en serio. Y eh, hoy a las 22 horas iremos por un trending topic eh, que será con vuestra ayuda. Simplemente voy a decir, voy a acabar con un consejo que intento aplicarme a mí misma. Hay que funcionar en redes sociales con tres sentidos: con tres sentidos. El sentido común, el sentido crítico y el sentido del humor. Ahora tenemos al profesor de la Oliva.